Las figuras como el círculo y el rectángulo no son curvas Bézier pero las puedo convertir en curvas Bézier, por ejemplo a un círculo si yo le hago doble clic fíjense lo puedo modificar de esta manera bien recuerdan que podía convertirlo y que desde acá yo podía elegir si era una sección de círculo una parte de círculo o un círculo completo yo también puedo desde trayecto decirle objeto a trayecto y entonces esto ya no es más un círculo como era recién sino que ahora es una curva Bezier y puedo editar los vértices de esta curva Bezier lo mismo puedo hacer con un cuadrado con un rectángulo fíjense, si tengo el rectángulo y le hago doble clic yo tenía estas opciones para el rectángulo ¿bien? si yo, en lugar de esto teniéndolo seleccionado elijo trayecto objeto a trayecto esto se convierte en curva Bézier y también Puedo modificarlo de distinta manera. Puedo elegir que estos, estos eh, sectores sean curvos o puedo modificarlo igual que si fuera un trazado de Bézier. Lo mismo si yo dibujo una estrella. Le voy a dar otro color. Si yo le digo trayecto, objeto a trayecto y ahora la selecciono. Fíjense que todos estos ahora son nodos y yo podría, por ejemplo, convertir esto en un nodo curvo y de una estrella ir haciendo una margarita. Así con cada uno.